amplia mayoría de personas eh, lesbianas, transexuales, eh, maricas de, de la ciudad, eh, sufren penurias de muy diversa índole. Discriminación en el empleo, eh, personas jóvenes expulsadas de su familia, violencia y delitos de odio habitualmente. No pueden transitar libremente ni son reconocidos como iguales en todos los espacios sociales e institucionales de la propia ciudad. Existe un amplio abanico político eh, sobre el cual hay que actuar. De una ciudad libre, de una ciudad justa y de una ciudad feminis feminista y no racista, pasa por repensar las diferencias donde yo creo que sujetos eh, lesbianas, gays, transsexuales, han, ap han aportado una visión y una crítica eh, para definir esos nuevos escenarios. Escenarios más libres, más alegres y, y más justos, y que problematizan eh, de alguna manera todas las esferas de la vida social. La educación, la cultura, la propia institución, el trabajo, la seguridad, la sexualidad, todo, la vejez y la infancia. Y todo eso, de alguna manera, es el acervo de luchas encarnadas eh, por personas que han vivido esas discriminaciones directamente.